Hola buenas, estamos con Eduardo Tomás. Eduardo Tomás es MVP en Development, ¿no? que me has dicho que es el cajón desastre. Sí, ¿eh? donde nos meten, además, que no a meternos. Ahí. Y es, es además el, el líder supremo, el principal tech, eh, tech lead en la oficina de Barcelona de Plain. Bienvenido, ¿qué tal Gracias. la charla? Muy bien, bueno, creo que bien, vamos. <risas> ya te contaré ahora con, con, con las evaluaciones que nos den. Eh, nos ha hablado sobre todo principalmente de, de, de, de Kubernetes, de las cosas que, que llaman para Kubernetes, que se está haciendo un trabajo ingente por parte de Micro. Eh, antes de, de centrarnos en ese punto, que tenemos un montón de novedades que revisar, eh, tenemos Kubernetes que ahora mismo lo está, lo está rompiendo. Eh, ¿Crees que el modelo que, teníamos, el modelo que tenemos ahora mismo de App Services va a desaparecer? ¿Es un, un modelo que se mantendrá con todo el tema de contenedores? No, yo creo que se va a mantener. Es decir, por un lado... Para determinados proyectos como subir una web y poco más, quizá no aporta mucho valor el tener que definir un contenedor y tener que entrar en una nueva tecnología y para todos esos escenarios de, digamos, públicos con el botón derecho, como quien dice, yo creo que el modelo de App Services va a seguir. A seguir existiendo. Y hablando incluso en contenedores, el modelo de app services ejecutando contenedores también es, también yo creo que va a seguir existiendo para todas aquellas aplicaciones que se quieran dar un primer paso de modernización y ponerlas en contenedores, pero que no necesitas tener en tiempo de ejecución todo lo que te puede dar un orquestador. Perfecto. Entramos en la línea con novedades de, de Kubernetes. En, hace, hace una bill y media ya casi, sí. eh, vimos el tema de Azure de Dev Spaces, que es un puntazo. ¿Qué más cosas están saliendo ahora mismo? Porque cada día cambia, cada vez que entro al portal está cambiando sí, algo bueno, distinto. Sí, está están metiendo mucha, mucha caña, la verdad. Sí. Bueno, con Kubernetes 1.14, que hizo GA el soporte de Windows Nodes, básicamente la gente de AKS lo ha integrado y ahora podemos crear por fin AKS con nodos Windows y además en workloads mixtos. Es decir, podemos tener nodos Windows y nodos Linux en un mismo clúster. Y que estén compartiendo pues, eh, workload y por tanto contenedores Windows y Linux eh, comunicándose juntos en un mismo, mismo clúster. Sí, esto yo creo que abrirá un montón de escenarios nuevos, especialmente en la modernización de aplicaciones Perfecto. Windows. Luego tenemos también, eh, han migrado el, digamos, los recursos de AKS en las máquinas virtuales, ahora se usan sets antes teníamos máquinas virtuales a pelo, ahora usamos, ahora se usan y eso permite que todo lo que sea eh, el escalado de nodos del clúster sea más rápido que cuando teníamos máquinas virtuales y por otro lado permite, han agregado el soporte para node pools que es tener distintos tipos de máquinas en el mismo cluster, con lo cual, por ejemplo, el típico escenario que se comentaba, ¿no? Tengo un workload que tiene contenedores que necesitan mucha GPU porque son de Machine Learning y demás, pues ahora puedo tener tres nodos para esos tipos de contenedores y luego otros nodos más de propósito general para el resto de, de, de workloads. Entonces, todas esas novedades están ahora mismo en preview, pero, pero están, ya, están ya funcionales y, y se pueden probar. Se ¿Había dejado de ser preview? Más comentado hace, hace poco el tema de virtual nodes. Sí, el tema de nodos virtuales es que básicamente está pensado para una alta escalabilidad en picos altísimos porque lo que hace es ejecutar ciertos pods fuera de los nodos de las máquinas virtuales del cluster ejecutarlos en Azure Container Instances, uh -huh. con lo cual básicamente eh, significa que eso se pone en marcha en, en, en un momento porque ah, hace y es muy rápido yeah. al, al crear el contenedor y eh, como puedes crear muchas instancias de ACI, te permite, digamos, eh, dar soporte a gran número de pods en picos de, de demanda. Porque si no, la otra opción que tendría sería o bien tener nodos más grandes que estás pagando continuamente, o bien autoescalar los nodos, pero autoescalar un nodo no es rápido, no es algo que se haga en segundos, porque por más es que el tenemos que tengamos, tengamos que, tenemos que aprovisionar una nueva máquina, etc. Etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, para escenarios donde podemos tener una escalabilidad alta y digamos con altos picos ahí VirtualModes tiene un, tiene un con, con, con autoescalado al final no de pods en este caso sino de, de, de virtual VirtualCluster eh, eh, sí, o sea, efectivamente a nivel de Kubernetes si, si nos quedamos en Kubernetes lo que tenemos es, es un HPA que escala pods lo que ah. pasa es que estos pods se ejecutan en ACI y cada pod que se crea crea una instancia de ACI pero eso para nosotros es totalmente oh, transparente para picos rápidos de eh, rápida demanda es, es y luego también tenemos eh, queda que es, digamos, un runtime nuevo para um, contenedores event Drive. O sea, la idea es, vamos a traer el modelo de Azure Functions, que uh, modelo Azure Functions, Lambdas, en un poco el modelo FAS, ¿no? de Functions as a Service, sí. vamos a traerlo en Kubernetes. Entonces, actualmente, por ejemplo, Microsoft ha integrado la, la, la tooling de Azure Functions de forma que puedo tener el código normal que yo tengo de Azure Function con mis triggers, etcétera, etcétera, puedo crear una imagen Docker, desplegarla en Kubernetes y que autoescale en función de la demanda que tenga el recurso asociado a esta Azure Function. Si por ejemplo tengo una Azure Function que está vinculada a un Kafka o a, a un Rabbit, si hay mucha, mucha carga en ese Kafka, en este Rabbit, etcétera, etcétera, pues eh, los pods que ejecutan esta Azure Function eh, escalarán y desescalarán automáticamente. Entonces, esta es una feature que nada, acaba de salir y que está y que está en preview. Pero es de destacar que no está solo Microsoft ahí, es decir, está sí. Red Hat también, con lo cual esto se va a poder integrar en, en al final en cualquier cluster de, de Kubernetes. Perfecto. Eh, os dejo abajo los comentarios. Yo creo que propondría cada tres, tres meses más o menos que nos vaya dando una nueva charla, Eduard, porque esto cambia, que es una, una barbaridad el mundo de Kubernetes. Sí, sí, efectivamente. Muchas claro. gracias. Eh, la charla... Como siempre lo ha petado. Esperamos, estamos ya hablando, hay apuestas sobre el 2020, cuál va a ser el siguiente. <risa> Esperamos sin duda verte, verte, allí. Muchas gracias Muy por, bien, por muchas el, gracias. la charla y por dedicarnos estos minutos. Perfecto, gracias. gracias.